vamos a hablar ahora de la suma y la resta de números decimales en el caso de que nos piden hacer una suma por ejemplo 21,5 más 3,74 lo importante es alinear cada orden con el mismo del otro número es decir si nos hubiesen pedido sumar 21 más 3 el 3 iría aquí y haríamos 21 sin esta parte de aquí más 3 puesto que las unidades tienen que ir con unidades bueno pues en este caso pasa lo mismo las unidades con las unidades las décimas con las décimas, si hay centésimas, pues centésimas con centésimas, ¿vale? Por lo tanto, lo que sucede es que las comas decimales acaban en línea. De esta manera, todas las unidades van juntas, las decenas van juntas, las décimas van juntas, las centésimas van juntas, etc. ¿Vale? Por lo tanto, la coma va con la coma. Y aquí haríamos una suma normal y corriente como si no hubiese la coma, lo único es que en el resultado final pues esa coma va a aparecer, es decir, si yo tengo aquí la coma decimal, en el resultado seguirá estando exactamente en esa misma posición. Y aquí tendré, en nuestro caso, centésimas, décimas, unidades y decenas, ¿vale? Que aparecerán aquí exactamente igual, centésimas, décimas, unidades y decenas, ¿vale? Así que, si no se ve un número, recordad que hay un cero, este sería uno de aquellos ceros innecesarios, si necesitáis verlo lo podéis escribir, igual que aquí, hay cero decenas, pero que si las necesitáis verlas podéis escribir, también es uno de esos ceros innecesarios. Así que haría la suma normal, 0 y 4 son 4, eh, 7 más 5 o 5 más 7, ya sabéis que la conmutativa nos permite sumar en el orden que queramos, serían 12, nos llevaríamos una, una que me llevo y una que hay aquí son 2 y 3 son 5, y 2 y nada, 2 y 0 2. ¿Vale? Por lo tanto, 21,5 más 3,74 dan 25,24 y ese sería el resultado. 25 unidades y 24 centésimas. ¿Vale? Si os fijáis tiene sentido, ya que si yo sumo 21 más 3 es 24, por lo tanto el resultado que a mí me tiene que dar esta suma debería estar un poco por encima de 24, ya que estoy añadiendo un poco más aquí en la parte decimal. Esto es importante comprobarlo, porque si os equivocáis al colocar los números, si comprobáis el resultado, debería parecerse a lo que daría este número más este número. Si os fijáis, se parece, ¿no? 21 más 3 24, pues esto es un poco más de 24. En la resta es exactamente lo mismo, por lo tanto, hay que colocarlo de la misma manera que aquí, pero acabaremos restando. ¿Vale? Así que cada orden con su mismo orden, solo que en este caso en vez de sumas restamos, pero es lo mismo. Aquí tenemos uno de esos ceros innecesarios, aquí también centésimas, décimas, unidades y decenas. La coma va a salir en el mismo sitio porque quiero tener centésimas, décimas, unidades y decenas exactamente igual. Solo que en este caso al restar, pues de 4 hasta 10 van 6, me llevo 1, 7 y 1 que me llevo 8, hasta 15 van 7. Me llevo una, 3 y una que me llevo 4, hasta 11 van 7, eh, me llevo una y de 1 a 2, una. ¿Vale? Así que esto daría 17,76. Lo mismo, hay que comprobar que tiene sentido, en este caso se tendría que parecer a 21 menos 3. Si a 21 le quitamos 3, ...tendríamos 18, por lo tanto esto tendría que ser un poquito menos que 18... ¿eh? ...porque aquí tengo un coma 5 y aquí tengo un coma 74, ¿no? Centésimas, o sea que si hacen cuenta centésimas le quito 74... ...no, tengo que tirar hacia abajo, por lo tanto un poco menos de 18 y ya cuadra... ...¿vale? Así que lo único importante aquí es... ...o lo único diferente o lo único en lo que te tienes que fijar sería esto... ...que hay que alinear las comas para que cada orden... Vaya con su orden y no mezclemos. Vamos a comentar ahora el caso de la multiplicación de decimales. En este caso no hace falta alinear comas con comas, puesto que cuando multiplicamos acabamos multiplicando todos los órdenes por todos los demás. Es decir, en este caso tenemos décimas, tenemos unidades y aquí tendríamos centésimas, décimas y unidades. Y cuando multiplicamos, pues en este caso lo que haremos será esta décima multiplicarla por todos los órdenes y luego esta unidad multiplicarla por todos los órdenes, con lo cual ordenar las comas no tiene ningún sentido. ¿Vale? Así que aquí multiplicamos como si no hubiese comas, por lo tanto podemos alinear aquí al final, igual que lo haríamos si no hubiese comas, es decir, la idea es esta, ¿no? Si no hubiese comas y fuese 314 por 21, haríamos exactamente la misma multiplicación. Lo único que en este caso pues es 3,14 por 2,1, pero como si no estuviesen esas comas. Así que haremos este por este, por este y por este, y luego en la siguiente fila, este por este, por este y por este, ¿vale? Y acabaremos haciendo una suma final. Así que haríamos el 1 por estos de aquí, 1 por 4 es 4, 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 3, y luego en la siguiente fila, como siempre, aquí dejamos un cero, un espacio, o le ponéis el cero tal cual, como queráis, y hacemos 2 por 4, que serían 8, eh, 2 por 1, que serían 2, y 2 por 3, que serían 6, ¿vale? Y aquí hacemos la suma final, ¿vale? Que serían, pues, 4, 8 y 1, que son 9, 3 y 2 son 5, y el 6, 6, ¿vale? Y ahora la cuestión es, ¿y estas comas dónde aparecen? Bueno, pues es muy sencillo, lo único que hay que hacer es contar cuántos decimales hay en cada número, en este caso hay una y dos cifras decimales y aquí hay una cifra decimal ¿Vale? y lo que hacemos es sumarlas: dos más una tres en total vale, pues este tres es el que yo tengo que conseguir que aparezca aquí, es decir, en el resultado tiene que haber tantas cifras decimales como en los datos. Si en los datos había una, dos y tres cifras decimales, en el resultado también. Es decir, como los decimales están por detrás, esta, esta y esta, eh, yendo hacia allá, son las tres cifras decimales. Por lo tanto, la coma la tengo que colocar aquí. ¿Vale? Y ahora vamos a ver si esto realmente tiene sentido. El resultado sería entonces 6,594. ¿Vale? Si nos fijamos y hacemos como antes y hacemos una aproximación, este cálculo tendría que ser aproximadamente lo mismo que 3 por 2. Si yo hago 3 por 2, debería darme 6. ¿Veis que funciona? Si yo colocase la coma en cualquier otro sitio, saldría algo que no tendría ningún sentido. Así que ya veis que contando los decimales del, de los datos y haciendo que aparezcan los mismos en la respuesta, es la manera en la que consigo que la, la respuesta en el cálculo Tenga sentido, ¿eh? 3 por 2 son 6, 6 algo, porque aquí tengo un poco más que 3 y aquí un poco más que 2, ¿vale? Así que aquí tendré un poco más que 6. Vamos a hablar ahora de la división con números decimales. Puede haber diferentes situaciones. Vamos a empezar en una en la que tanto el dividendo como el divisor no tienen decimales, pero sí que veremos que en el cociente nos van a aparecer. ¿Vale? Así que iremos haciendo diferentes tipos para que veáis eh, varias posibilidades. En este caso, si nos piden repartir, por ejemplo, 42 euros entre 5 personas y queremos ver a cuánto toca cada persona, pues repartir es dividir, por lo tanto tendríamos que hacer esta división. Si os fijáis, he dejado un espacio aquí vacío, ¿vale? porque cuando empiezo con números que no tienen decimales, a veces, para poder hacer la división exacta o, o acabarla, digamos, o tener un cociente exacto, voy a necesitar añadir aquí cifras decimales de, de las que son ceros innecesarios, ¿vale? Entonces está bien dejarse un espacio para poderlos añadir a medida que los vamos necesitando, ¿vale? La división, el mecanismo para dividir también es exactamente el mismo que con números naturales, igual que pasaba con la suma, la resta y la multiplicación, eh, no hay un método nuevo para dividir, es el mismo. La única cosa es esta que os digo, que en algún momento dado aparecerá alguna cifra decimal, ¿vale? Nosotros empezaríamos igual, yo tengo aquí unidades y decenas, y eso quiere decir que voy a empezar repartiendo, pues eso, primero las decenas y luego las unidades, siempre en la división vamos de grande a pequeño, ¿vale? Entonces, si tengo cuatro decenas para repartir entre cinco, cabe a cero, porque no puedo dar una a cada uno, ¿eh? no tendría bastante, así que cabe a cero, he gastado cero decenas, me siguen sobrando esas cuatro decenas que las troceo, ¿eh? hacemos 10 partes y las convierto en 40 unidades, que junto con estas dos que ya teníamos son 42 unidades que tengo que repartir. ¿Vale? Si os fijáis son las mismas que había al principio, ¿eh? como he intentado repartir las decenas y no había bastante, pues acabo repartiendo las 42 unidades que tenía. ¿Vale? 42 unidades a repartir entre 5, pues pienso en la tabla del 5. Eh, pues 7 por 5, 35 8 por 5, 40 eh, 9 por 5, 45 ya me pasaría, así que sería 8 8 por 5, 40 gastaría 40 unidades y me sobrarían 2, es decir, me quedarían 2 si yo quisiese hacer una división entera, pararía aquí, es decir si yo me paro aquí, estoy haciendo una división con números naturales eh, sería, cabe a 8 y sobran 2, ¿vale? Pero yo en este caso no quiero que me sobren, yo quiero intentar repartir al máximo. Como yo sé que después de las unidades puedo repartir décimas, ¿no? si yo quiero, puedo seguir en vez de parar y convertir estas dos unidades en décimas. ¿Cómo lo hacemos? Pues de una manera muy sencilla. Si yo me imagino que aquí hay un coma cero, este cero son las décimas, es decir, no había décimas y por eso no estaba escrito, es un cero innecesario. Pero si yo ahora me empeño en ver las décimas, yo vería aquí un cero. ¿Qué quiere decir? Que estas dos unidades, si las troceo en 10 partes cada una, consigo 20 décimas. Que junto con las 0 que había aquí, claro, pues sigo teniendo 20. ¿Vale? Con lo cual, las dos unidades que me sobraban las convierto en 20 décimas. Y esas 20 décimas las puedo repartir. ¿Cuántas décimas daré a cada uno? Pues otra vez, de la tabla del 5 para que dé 20. 5 por 4 son 20, gastaría las 20 décimas y ya no me sobraría absolutamente nada. Y ahora sí que pararía, porque ya no tengo nada más que repartir. ¿Eso qué quiere decir? Pues que este cero es innecesario, no hace falta, y por lo tanto el cociente es 8,4 y, y ya no sobraría absolutamente nada, ¿vale? Así que la división sería 8,4. Si fuese dinero, si esto hubiesen sido 42 euros, pues lo que habríamos dado es 8 euros y 40, ¿eh? porque recordar que aquí, si yo quiero, le puedo poner un cero innecesario de esos, pero que en el caso del dinero sí es necesario. Es decir, si voy a hacer que sean euros, lo escribiré así. ¿Vale? Y por lo tanto, a cada una de las cinco personas le daría 8 euros y 40 céntimos. Vale, Esa es la idea, que si necesito seguir dividiendo porque quiero dar el cociente con más exactitud, lo único que tengo que hacer es ir añadiendo estos ceros que no se veían, pero que en el fondo yo sé que están ahí. Y puedo irlos bajando hasta que aquí me salga un cero o vea que algo se empieza a repetir, que es uno de los otros casos eh, que veremos. ¿vale? En ese caso, en vez de salir lo que se llama un decimal exacto, ¿eh? si hacéis memoria de los tipos de decimales, este decimal es un decimal exacto. ¿Vale? Porque nos ha salido exactamente con una cifra decimal, es decir, las cifras decimales se acaban, ¿vale? Y eso sucede cuando aquí llego a un cero, ¿sí? Si aquí llego a un cero, aquí llegaré a un decimal exacto porque pararé de dividir y por lo tanto tendré una cantidad finita de cifras decimales. En cambio, si yo voy haciendo este cálculo y aquí en vez de llegar a un cero, lo que pasa es que se me empiezan a repetir los residuos que ya habían salido previamente, entonces aquí lo que tendré será un decimal periódico. ¿eh? Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver este otro ejemplo, también empezamos con números naturales, aquí ya se ve que si intento repartir las centenas o las decenas no voy a tener bastante, ¿vale? así que nos vamos directamente a las unidades, ¿eh? me ahorro de hacer todo este cálculo de aquí, que no serviría para mucho, así que 123 unidades entre 99, ya se ve que cabe a 1, gasto 99 y sobrarían 24. Para poder seguir dividiendo y tener un cociente con más exactitud, lo que hago es partir estas 24 unidades en 10 partes cada una y conseguir 240 décimas, ¿vale? Así que aquí lo que nos interesa ya es empezar a ver las décimas. Si bajamos ese 0, veo las 240 décimas de las que hemos hablado, ¿vale? Así que como aquí voy a repartir ya décimas, pues pongo la coma para que se vea que estos son las décimas. Aquí, si quiero hacer una aproximación, como 99 es prácticamente 100, si tapo dos cifras, veo que esto es de la tabla del 1, ¿vale? Y aquí tapando dos cifras sería 2 que salga en la tabla del 1, así que sería 2, ¿no? Aproximadamente, si no, pues tendrías que borrar y probar con un 1 o con un 3, ¿eh? Algo cerca del 2. 9 por 2 son 18, me llevo 1, 9 por 2 18 y una que me llevo 19. Hemos gastado 198 décimas, ¿eh? Y entonces me sobran, pues aquí 2, 4 y 0. Sobrarían 42 décimas, las troceo, las convierto en 420 centésimas, ¿vale? Así que me interesa ver las centésimas, 420 centésimas, lo mismo de la tabla del 1, para que salgan 4, pues serán 4 posiblemente o algo parecido, así que pruebo con el 4 y si no ya borraremos, 9 por 4, 36, me llevo 3, 9 por 4, 36, 37, 38 y 39, Hemos gastado 396 centésimas y nos sobran, pues, 4, 2, sobran 24, ¿vale? Si os fijáis, aquí ha vuelto a salir el mismo residuo que nos había salido aquí en esta división, ¿vale? Y eso es importante porque cuando esto pasa eh, suelen aparecer, bueno... Depende de la posición en la que esté la repetición, ¿eh? Pero en general suele indicarnos que nos va a salir un decimal periódico, ¿vale? Vamos a seguir un poco más a ver si realmente es así, ¿vale? Troceamos estas eh, centésimas, las convertiremos en milésimas, que serán 240 milésimas, que son, ¿veis? Como aquí las 240, solo que aquí eran décimas y ahora son milésimas, ¿vale? Pues si reparto las milésimas, otra vez, de la tabla del 1 para que de 2, vuelvo pues a probar con el 2, que si os fijáis es este de aquí, ¿Vale? Así que vuelvo a multiplicar, me va a volver a salir 198, me van a sobrar otra vez eh, 42, ¿vale? Y, ¿veis? Otra vez tengo aquí este 42, que es como este 42, ¿eh? Y este 2 era como este 2, y ahora veremos que otra vez si troceo y consigo 10 milésimas, tengo 240, hay 420, perdón, 420 diez milésimas. que si las reparto, pues otra vez cabe a 4, otra vez me vuelve a salir el 396, y otra vez me vuelven a sobrar esas 24, que ahora otra vez digo yo que ya no hace falta que sigamos, porque se ve clarísimo que esto va a estarse repitiendo, ¿veis? Este 4 es este 4, y otra vez este 24 volvería a ser este o este, ¿no? Con lo cual me sale siempre un 24 de residuo y luego un 42, un 24 y un 42, un 24 y un 42 hasta el infinito. Por lo tanto, cuando nos damos cuenta de eso, ya podemos parar, ¿vale? Porque si os fijáis aquí, nos ha pasado que este trozo se repite y se va a seguir repitiendo. ¿Eh? Si yo siguiese dividiendo, no acabaría nunca. Este 24 se estaría repitiendo continuamente, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es el resultado de la división? Pues el resultado es 1,24 con el 2,4 periódico, ¿eh? ya que es este paquetito de 24, el 2 y el 4, es lo que seguiría repitiendo si yo siguiese haciendo la división, ¿vale? La prueba de la división sigue funcionando, es decir, si yo multiplico 1,2424 por 99 y a lo que me da le sumo estas 24, pero fijaos que estos son 24 diez milésimas, es decir... Atención con esto, que es importante, ¿eh? Si hay que hacer la prueba de la división, este 24 que yo veo aquí no son 24 unidades, son 10 milésimas. Así que las tendría que colocar en el sitio de las 10 milésimas, ¿no? Décimas, centésimas, esto serían milésimas y diez milésimas. ¿Ves? Porque aquí es donde están las 10 milésimas y el 2 ocupa la posición de las milésimas. Por lo tanto, esta sería la cantidad que yo sumaría si hiciese la prueba de la división, multiplicaría el 1,2424 por 99 y al resultado le sumaría 0,0024 y entonces me saldría exactamente 123. Vamos a ver un último ejemplo en el que también empezamos por números naturales. Vale, aquí pasaría lo mismo, centenas, decenas, unidades... Si intento repartir las centenas o las decenas, que serían 28 entre 90, cabe a 0, o sea que aquí me voy a saltar también esa parte, vamos directamente a las unidades, 281 entre 90, el truco de siempre. Si tapo 1 veo que sería la tabla del 9 para que dé 28, ¿vale? Así que 9 por 3 son 27, pues probaremos con ese 3 que se acerca, ¿vale? Sería 3 por 0 es 0 y 9 por 3 27, he gastado 270 unidades y me sobrarían 11, ¿vale? Las troceo, cada una de ellas en 10 partes y las convierto en décimas. Tendría 110 décimas. Voy a ver las décimas aquí, ¿vale? Que son las 110 décimas que hemos dicho que vamos a repartir. Así que pongo la coma y reparto las décimas. Lo mismo de la tabla del 9 para que dé aproximadamente 11, pues más o menos cada uno. Así que 1 por 90, que serían 90, y nos sobrarán 20. ¿Vale? Aquí hay un 0 que nada. Vale, esas 20 décimas las troceo y las convierto en centésimas que serán 200 centésimas. Y otra vez de la tabla del 9, para que de 20, pues aquí estaríamos repartiendo centésimas y cabe aproximadamente a 2. 9 por 2 serían 18, ¿vale? Así que pruebo con el 2. 2 por 0 es 0, 2 por 9 es 18 y vuelven a sobrarme 20. Si os fijáis, me ha vuelto a sobrar lo mismo que antes, es decir, este 20 es como este 20 de antes, ¿eh? Si no lo tengo claro que va a salir periódico, pues sigo un poco más. Las troceo, las convierto en milésimas, consigo 200 milésimas y vuelvo de la tabla del 9 para que de 20 es exactamente el 2 igual que antes. Gasto 180, vuelven a sobrarme 20. Yo creo que aquí ya se ve claramente que este 20 me va a salir repetido ya hasta el infinito. vale. Así que aquí paro, ¿eh? porque aquí se ve claramente que este 2 es el que se va a ir repitiendo hasta el infinito. Por lo tanto, aquí el cociente es 3,12 y el 2 es el único que se repite. Si os fijáis, este 1 no se repite. ¿vale? Por, lo, por lo tanto, en este caso, esto sería un decimal periódico mixto. En ¿Vale? la división que hemos hecho antes, eh, nos ha salido un decimal periódico, pero en el caso anterior era puro, porque los dos decimales eh, se repetían. En este caso, uno no se repite y por lo tanto es mixto. Este no se repite, pero este sí. Este no es periódico, pero este sí es periódico. Ahí está la mezcla. Ahora vamos a ver un caso en el que en el dividendo ya aparecen decimales. ¿Vale? se hace exactamente igual, lo que pasa que aquí, en vez de empezar tú poniendo el primer decimal, el primer decimal ya está, ¿vale? Es decir, aquí las décimas ya se ven, y las unidades también, y si yo necesito añadir más, entonces empezaré poniendo ceros en la centésima, ¿vale? Si empezamos a repartir unidades, pues de la tabla del 2 para que dé 7 o parecido, pues serían 3, 3 por 2 que serían 6, me sobraría una unidad, la trocearía y la convertiría en 10 décimas... Que con estas 5 serían 15 décimas, ¿vale? Así que ahora ya voy a repartir las décimas y por lo tanto me tengo que acordar de poner aquí la coma, porque las décimas recordad que están detrás de las unidades y ¿sí? la coma siempre va a ir. ¿Vale? Entonces eh, 15 a repartir entre 2, pues 8 sería demasiado porque 8 por 2 son 16, pruebo con 7, 7 por 2 que son 14 y me sobraría una. Una décima que la, reparto, la parto en 10 trozos serían 10 centésimas, ¿vale? Y ese cero de las centésimas, es el que bajo para ver esas 10 centésimas, y 10 entre 2 cabría a 5 centésimas. 5 por 2 son 10 y 10 menos 10, 0, ¿vale? Así que aquí ya puedo parar. En este caso también he tenido que añadir yo decimales de estos ceros innecesarios, ¿no? Que aquí sí me interesan y por eso los escribo pero sin embargo el, la, el primer decimal ya estaba, ¿eh? así que es eso, ¿eh? simplemente que cuando tú ya empieces a repartir décimas, pues aquí ya te aparece la coma, porque las décimas recordad que están después de la coma decimal. ¿vale? Así que aquí el resultado sería 3,75, 3 unidades y 75 centésimas. Vamos ahora a ver un caso en el que en el divisor también hay decimales. Para aplicar el algoritmo de cálculo que nosotros utilizamos, no puede haber decimales en el divisor. Por lo tanto, lo que haremos será cambiar esta división original por otra equivalente en la que no haya mmm, cifras decimales en el divisor. ¿vale? Para hacerlo empezaremos fijándonos precisamente en este divisor, y haremos que desaparezcan los decimales empujando la coma tantas veces como sea necesario hacia la derecha. En este caso se mueven dos veces la coma y convertimos este número en el 105, ¿vale? Eso es lo mismo que decir que lo hemos multiplicado por 100. Si yo 105, hay 1,05, lo multiplico por 100, consigo 105, ¿vale? O sea que este número lo vamos a cambiar por este otro pero si aquí multiplico por 100, para que la división sea equivalente, tengo que hacer lo mismo en este otro lado, o sea que aquí también tengo que multiplicar por 100. ¿Vale? Y eso hará que la coma se vaya dos veces a la derecha, y por lo tanto conseguiré el número 1890. ¿Vale? De esta manera, la división equivalente será 1890 entre 105. ¿Vale? Y aquí, si os fijáis, ya no hay cifras decimales, por lo tanto, esta división la podremos hacer como hemos explicado anteriormente. No lo voy a hacer, pero bueno, si queréis comprobarlo, ¿eh? para que veáis que os sale, os debería dar como resultado 18. ¿vale? Así que si, si hacéis esta división, debería dar 18, por lo tanto, esta división da 18. ¿vale? ¿Qué podría significar esto? Pues mira, podríamos imaginarnos que tenemos un listón de madera de 18,9 metros... ¿Vale? O 18,9 centímetros, lo mismo da, ¿vale? Por ejemplo, 18,9 metros y queremos hacer trozos de 1 metro y 5 centímetros, ¿vale? O sea, queremos trocear estos 18,9 metros en porciones de 1 metro y 5 centímetros y queremos averiguar cuántas porciones, vamos a, cuántos trozos vamos a conseguir, ¿vale? Pues si hacemos la división, averiguamos que vamos a conseguir 18 trozos de 1 metro y 5 centímetros, Veamos un par de ejemplos más. En este caso, como aquí tengo un coma 2 en el divisor, necesito deshacerme de este decimal, así que empujo la coma una vez a la derecha, o lo que es lo mismo, multiplico por 10, y en este número hago lo mismo. Esto es un 6,0, así que si muevo una coma a la, de, o sea, la coma una vez a la derecha sería un 60, o lo que es lo mismo, lo multiplico por 10, sale 60, y dividiríamos en este caso entre 32, ¿vale? Esta sería la división equivalente que si la hacéis vosotros veréis que os da 1,875, ¿vale? Podéis hacerlo para practicar y comprobar si os sale esto. En este otro ejemplo lo mismo, el problema está aquí, aquí sí que puede haber decimales, no hay ningún problema, pero aquí no, porque entonces no puedo aplicar el mecanismo, ¿no? Así que empujo la coma dos veces a la derecha, o lo que es lo mismo, multiplico por 100. Pues aquí hago lo mismo, ¿vale? Así que me saldría 8.782,64 entre 1412 ¿vale? y esa sería la división equivalente que si lo hacéis veréis que os da 6,22 ¿vale? por si queréis practicar. En las actividades de la página 69 nos piden en la actividad 10 que hagamos una suma y una resta con números decimales. Vale, yo ya los he colocado y tengo el cálculo hecho. Recordad que podéis añadir los ceros innecesarios eh, para verlos y que sea más fácil calcular, si os ayuda. Y que hay que colocar comas con comas para poder sumar unidades con unidades, décimas con décimas o restar. ¿vale? Es decir, los órdenes tienen que estar colocados. Por lo tanto, lo importante aquí es que las comas estén alineadas, ¿vale? Y comprobar que tenga sentido, si yo 3 y pico, o sea, 3 y pico le sumo 12 y pico, lo normal es que me salga, pues es un 15 y pico, ¿vale? O sea que cuadra. Y si a 324 y algo le resto 23 y algo, pues tiene sentido que salga un 300 y algo, ¿vale? Siempre intentad eh, hacer la comprobación para aseguraros que no lo habéis colocado de forma incorrecta. En la actividad número 11 nos piden hacer una multiplicación, recordad que la multiplicación no hace falta alinear comas, puesto que cada orden se va a multiplicar por todos los demás, así que va a haber una mezcla igualmente. Aquí multiplicaríamos el 1 por este, por este y por este, que sería esta tira, luego el 7 por este, por este y por este, que sería esta tira, recordad que hay que dejar el espacio, y luego este 1 también por estos tres, ¿no? y en este caso pues habrá que dejar otro espacio extra. Y luego sumamos todo, y la cosa es decidir dónde va la coma decimal en el resultado. Como aquí hay una, dos y tres cifras decimales, pues hay que dejar una, dos y tres cifras decimales en el resultado. Así que la coma tiene que ir aquí. ¿Vale? Y pensamos si tiene sentido. Aquí estamos multiplicando 45 y pico por 1 y pico. ¿eh? Está cerca de 2, porque es 1,7, etcétera, ¿vale? Pero bueno, si fuese 45 por 1, tendría que dar 45, ¿vale? Y si fuese 45 por 2, porque hemos dicho que está muy cerca del 2, el doble de 45 sería el 90. Eso quiere decir que el resultado debería estar entre el 45 y el 90. Y aquí vemos que es un 77 y pico, por lo tanto tiene sentido, ¿vale? La coma no está mal colocada. No sabemos al 100% digamos si alguno de estos números es incorrecto, podría serlo, pero si nos hubiésemos equivocado en algún pequeño cálculo, pero lo que sí que sabemos es que no estamos escribiendo una burrada como resultado, es decir, podría ser 77,292 y si no es esto estará muy cerca, ¿vale? Nosotros sabemos qué es esto porque ya lo hemos comprobado, ¿eh? Pero la idea es esa. Multiplicar por el 1 daría 45 y si aproximo este a un 2 Sería 90, así que tiene que estar entre esos dos. En el ejercicio 12, en la actividad número 12, nos piden calcular de forma exacta eh, cuatro divisiones, ¿vale? Las dos primeras están aquí, sería 7 dividido entre 2 y 7 dividido entre 3. Si hacemos la división entre 2, necesitamos poner un 0 en las décimas para, para bajarlo y acabar la división. Da un decimal exacto, 3,5 es el resultado... En el otro caso, necesitamos poner décimas y centésimas, o, o más, si necesitas, ¿vale? En este caso, resulta que eh, empieza a aparecerse, a repetirse esta cifra 3 aquí, porque aquí, en los residuos, empieza a repetirse el número 1, ¿vale? Entonces, cuando eh, vas haciendo estas divisiones, paras en el momento que te das cuenta, es decir, si alguien aquí no se da cuenta y pone otro 0 y sigue bajando, no hay ningún problema. Le sale otro 3 y así hasta que en un momento dado digas, ostras, se me está repitiendo el 3, porque aquí se me repite el 1 y ahí es donde paras, ¿vale? O sea, que donde tú necesites parar para, digamos, para asegurarte de que realmente este 3 es periódico, ¿vale? Una vez te hayas dado cuenta, paras y entonces escribes el resultado, el cociente lo tienes que escribir en forma de decimal periódico. Como aquí el 3 es el que se repite, al 3 le pones el símbolo de periodo encima, así que 7 entre 3 es 2,3 periódico, ¿vale? Puedo poner un igual porque estoy dando el resultado exacto, ¿eh? a eso se refiere el enunciado con calcula de forma exacta. Es decir, que si es un decimal periódico, pues que lo pongas. Fijaos que si yo borrase este símbolo, esto ya no sería igual, tendría que tacharlo, o poner un aproximado. ¿vale? Porque para que de verdad sea exactamente igual, necesito especificar que ahí va un símbolo de periodo. En las otras dos divisiones, pues en la primera necesitamos añadir dos o tres eh, ceros de estos, décimas, centésimas, milésimas, tal vez, ¿vale? Hasta que os deis cuenta, bueno, en este caso prácticamente necesitas como mínimo llegar hasta aquí, ¿eh? Porque hasta el segundo decimal no aparece el 7 y necesitas ver la repetición, ¿vale? Aquí lo que se repite es este residuo 70, fijaos que aquí no os he escrito ya las restas, he puesto directamente... Eh, lo que va sobrando, para que no ocupe tanto, pero bueno, vosotros podéis ir escribiendo las restas si os ayudan, y sale un 0,07 con el 7 periódico, ¿eh? este 7 es el que se va repitiendo. Y aquí también sale un decimal periódico, en este caso puro, este era mixto, este es puro, pero tiene muchísimos más decimales periódicos, ¿vale? Lo mismo, os he ido escribiendo ya lo que va sobrando y el 0 que va bajando, también necesitas un montón, porque en este caso, al ser un periodo tan largo, eh, hasta que no llegas aquí, no empiezas a ver que este 2 se repite, ¿vale? Sería, sobran 2, igual que aquí, y luego el 0 que bajas, aquí sobraban 6, igual que aquí, ¿no? Aquí se ve luego el 0 que bajas. Pues la idea es esta, eh, el 2 es el que ves que se repite, y luego si siguieses dividiendo, verías el 8, luego verías el 5, etc., ¿vale? Así que paras también cuando lo veas. Si así es suficiente, puedes parar ahí, y si no, haces unos cuantos pasos más. La cuestión es que estas cifras de aquí hasta el 4 son las que se repiten, por eso es a las que les pones el símbolo del periodo. Y ahora vamos a ver eh, la forma rápida de multiplicar y dividir por potencias de 10. ¿eh? Recordad que las potencias de 10 son las que tienen 10 como base y luego un exponente. En este caso, si el exponente es eh, un número natural de 0 hacia arriba, pues ya sabíamos lo que significaba. Es decir, si está elevado a 0 ya dijimos que siempre daba 1. Si está elevado a 1 se queda igual, si está elevado a 2 basta con contar ¿no? el número este de aquí, te decía cuántos ceros había, el 3, pues que hay 3 ceros y así hasta que nos aburramos. Y en el caso de las potencias con exponente negativo, que en principio las, las trabajaremos el curso que viene, ¿vale? aunque en algunos centros también se hacen en, en primero de la ESO, pero bueno, nosotros nos las dejamos para el año que viene, así que pasa como con el 0. Por ahora, pues os tendréis que creer que tienen este significado, pero el año que viene lo veréis con detalle el por qué 10 a la menos 1 es 0,1, por qué 10 a la menos 2 es 0,01 y por qué 10 a la menos 3 es 0,001. ¿vale? Aunque no sepáis todavía el por qué, sí que se puede ver que cuando el exponente es negativo también se trata de contar, pero en este caso lo que contaría serían cifras decimales. ¿vale? Pues Si es un menos 3 es que hay tres cifras decimales y al final es donde se ve el 1. ¿Vale? O sea, que sería parecido a esto, pero con las cifras del revés. Si os fijáis, si en vez de escribir este número lo escribo al revés, tengo el 1, 0, 0, 0. Y en, después de la unidad, digamos, es donde va la coma. O sea, que te lo puedes imaginar un poco como, como quieras, pero la cuestión es esa, ¿eh? Que estas potencias con exponente negativo se os explicará exactamente por qué dan estos números, igual que ya dijimos que esta también se os explicaría, ¿vale? En todos los casos está relacionado con las propiedades de las potencias que como nosotros este año no las hemos trabajado, pues esto no se puede explicar hasta que no se haga ese otro apartado, ¿vale? Por ahora, esta parte de aquí os la creéis, porque os lo digo yo, pero mmm, más adelante sí que se explicará de dónde sale exactamente. Y entonces, en este apartado lo que haremos es, ¿qué pasa si nos piden que multipliquemos o dividamos por alguno de estos números? Es decir, cálculos como, por ejemplo, 7,5 por 10 elevado a 3, ¿vale? Este tipo de cálculos o 6,28 entre 10 elevado a menos 2. ¿vale? Este tipo de cálculos son los que vamos a hacer y los haremos sin tener realmente ni que multiplicar ni que dividir. Esa es la ventaja de que estemos trabajando con potencias de 10. Como el sistema es decimal, hace que este tipo de cálculos sean muy fáciles de hacer porque en realidad lo que se va a convertir es en mover comas de un lado a otro. Y realmente no vamos a calcular nada, solo vamos a mover la coma de sitio. La única cosa que hay que tener clara es si la coma va a moverse a la derecha o va a moverse a la izquierda y cuántas veces. Ya está, eso es lo único que tendremos que averiguar. Vamos a explicarlo a continuación. Vamos a ver este primer ejemplo. En este caso nos piden que multipliquemos por 10 al cubo, es decir, que multipliquemos por 1000. ¿vale? Nosotros sabemos que esta multiplicación es lo mismo que esta otra multiplicación. ¿Vale? Expandiendo la potencia sería un 1.000. ¿Vale? Si pensamos en una aproximación del 7,5, por ejemplo, truncando las unidades, sería un 7, ¿vale? O sea, esto aproximadamente es 7. Si yo hago 7 por 1.000, debería darme 7.000. Y eso quiere decir que esta coma debería moverse hacia la derecha. ¿Vale? Debería moverse hacia la derecha, pues, una, dos y tres veces, ¿vale? Eso es exactamente lo que haremos. Es decir, cuando me estén pidiendo que multiplique por una potencia de exponente positivo, la coma yo ya sé que va a ir hacia la derecha y va a ir tantas veces como me diga el exponente o los ceros. ¿eh? Recordad que estos tres ceros es lo mismo que esté elevado a 3. Por lo tanto, aquí tengo que mover la coma tres veces a la derecha. ¿vale? Si yo pienso en el 7,5, yo sé que aquí hay tantos ceros como yo quiera poner, son esos ceros innecesarios. ¿no? Si tengo que mover la coma tres veces a la derecha, haré 1, 2 y 3 y la coma acabará ahí. ¿Vale? Así que lo que veremos será un 7 5 0, 0, nada, ¿vale? Así que coma 0 pues ya no hace falta ponerlo. Por lo tanto, será 7500. ¿Vale? Esto que hemos hecho aquí, ¿vale? Para cualquier otra multiplicación con exponente positivo. Vamos a ver ahora qué pasa si me piden que divida entre una potencia con exponente positivo. Ahora nosotros sabemos que esta división es equivalente a dividir entre 1000, ¿vale? Porque lo mismo hemos dicho antes, si está elevado al cubo, elevado a 3, es que hay 3 ceros. Así que esto es 62,3 entre 1000, ¿vale? Si os fijáis, si yo tengo 62 y pico, es decir, aproximadamente 62 y quiero repartir entre 1000 van a caber a 0, algo porque no tengo bastante, ¿no? Eso que me... la pista es que la coma debería ir hacia la izquierda para que me pueda salir como resultado final un 0, algo, ¿vale? Así que si es una división con una potencia de exponente positivo, la coma irá a la izquierda, ¿vale? Y cuántas veces irá, pues como antes, tantas como diga el exponente o los ceros. Por lo tanto, hay que mover la coma tres veces a la izquierda. Si yo tengo este número, yo me puedo imaginar ceros, por este lado, pero también me los puedo imaginar por este lado. Recordad que eran los ceros innecesarios, los de los extremos, ¿no? Si tengo que mover la coma decimal tres veces a la izquierda, irá a parar 1, 2 y 3 aquí, ¿vale? Por lo tanto, tendré que empezar por un 0, este otro cero no hace falta, ¿eh? con tener un 0 delante para poder poner después la coma es suficiente, así que será 0, y luego tendremos este 0, este 6, este 2 y este 3, y estos ceros tampoco harán falta porque ya serán ceros innecesarios, ¿vale? Así que 62,3 dividido entre 10 al cubo da 0,0623. Por lo tanto, esto nos va a valer para cualquier división con exponente positivo. Si tengo una división con exponente positivo, la coma va hacia la izquierda. En este otro caso vamos a multiplicar, pero ahora con una potencia con exponente negativo. ¿vale? Esto de aquí hemos dicho que sería equivalente a hacer este cálculo. ¿vale? Como es un elevado a menos 2, hemos dicho que tendremos los dos decimales y el 1 estará al final. ¿vale? Entonces, si tú haces este cálculo a mano, multiplicando 9,3 por 0,01, verás que lo que te sale es que la coma... Aunque sea una multiplicación, en realidad va para la izquierda, porque esta cantidad de aquí es menor que 1. Así que aunque parece, bueno, aunque parece no, aunque es una multiplicación, al ser una multiplicación por un 0, es lo mismo que si fuese una división. ¿Vale? Por lo tanto, la coma se mueve hacia la izquierda. Y se va a mover, pues, dos veces, ¿eh? Como ya te puedes imaginar. Así que la coma va dos veces a la izquierda. Eso quiere decir que, si yo pongo ceros de los innecesarios para verlos, y tengo que mover la coma a la izquierda dos veces, aparecerá aquí. ¿vale? Así que usaré este 0, la coma, y luego este 0, este 9, este 3, y ya los otros ceros sí que son innecesarios otra vez. ¿Vale? Así que quedará 0,093. Por lo tanto, ¿eh? que es lo que os digo, si tú multiplicas esto a mano, es decir, si haces esta multiplicación en columna, ¿vale? y haces el cálculo aquí, verás que al final te sale eso. ¿Sí? para que puedas comprobar que realmente lo que estamos diciendo que, que tiene que pasar es lo que pasaría si tú hicieses el cálculo a mano. ¿vale? O sea, de esta manera siempre lo puedes comprobar. ¿eh? Los otros dos cálculos previos que hemos hecho también los puedes comprobar haciendo el cálculo en columna y viendo que realmente salen los resultados que hemos dicho. ¿vale? Esta es la manera, digamos, para no tener que hacer todos estos pasos. Yo aquí fijaos que he puesto ahí unos puntos, pero que el cálculo realmente no lo he hecho. ¿eh? Pero la idea es esa, no tener que hacer esto. Al principio lo puedes hacer para quedarte tranquilo de que realmente lo que estamos diciendo de que la coma se mueve y cuántas veces se mueve coincide con la realidad. Una vez estés convencido de que este método funciona, pues es cuando ya te puedes saltar este cálculo y hacerlo directamente moviendo la coma. ¿vale? Así que si es una multiplicación con exponente negativo, la coma va a la izquierda igual que en las divisiones de antes. Y el último caso sería si nos piden dividir con un exponente negativo, ¿eh? con una potencia de, de base 10 y exponente negativo. Pues como os podréis imaginar, si con la multiplicación íbamos a la izquierda, con la división la coma irá a la derecha. ¿Vale? Así que esta división, que es la misma que esta, ¿vale? aunque sea una división que da la sensación que el número tendría que quedar más pequeño, al ser una división entre una cantidad inferior a 1, en realidad el resultado saldrá más grande. ¿Vale? Así que la coma se moverá hacia la derecha dos veces. En este caso no hace falta ni que escribamos ceros innecesarios porque ya tengo suficientes cifras como para mover dos veces y ver dónde va a parar. Así que iría a parar aquí al final. Lo mismo, si no os convence, siempre podéis hacer la división con la caja de la división. ¿Vale? Recordad que aquí, como no puedo hacer esta división con decimales en el divisor, lo que haríamos sería multiplicar por 100, es decir, mover esta coma dos veces a la derecha, convertirlo en un 1, y esto también se movería dos veces a la derecha y convertirlo en un 628, y si os fijáis, 628 entre 1, precisamente da 628. ¿Vale? O sea que aquí, la comprobación haciendo lo que ya sabíamos hacer, cuadra, y ¿eh? aquí sobrarían 0. ¿Vale? Así que lo dicho, que no lo tenéis claro de esta manera, siempre podéis empezar así, y cuando ya tengas muy claro hacia dónde va la coma, pues todos estos cálculos te los ahorras. Bueno, vamos a ver un resumen. En este lado vemos las potencias con exponente positivo y en este lado he colocado las potencias con exponente negativo. Si os fijáis, eh, aquí arriba hay multiplicación en las dos y aquí hay divisiones en las dos. ¿vale? En resumen sería que el exponente, por ejemplo aquí, que siempre es un 3, ¿no? en positivo o en negativo, es el que nos dice las veces que se va a mover la coma decimal, por lo tanto, en todas estas, la coma se va a mover tres veces, porque nos lo dice el exponente, y la cuestión ahora es decidir hacia qué lado, en cada caso, ¿vale? Si es una multiplicación con exponente positivo, es decir, en este caso sería multiplicar por mil, y por lo tanto, el número debería hacerse más grande, por eso la coma tiene que ir hacia la derecha... Para que el número aumente, ¿vale? Así que esta sería fácil de pensar sin tenerla que recordar de memoria. ¿eh? Y esta es la que te da la clave de todas las demás. Por lo tanto, si tú esta la piensas utilizando el sentido común, todas las demás van relacionadas por lógica. Si para multiplicar por 10 a la 3 la coma se mueve a la derecha, para dividir por 10 a la 3 tiene que ir hacia el otro lado, por lo tanto, hacia la izquierda. Si para multiplicar con un exponente positivo va a la derecha, para multiplicar con un exponente negativo va a la izquierda ¿eh? tendría que ir al revés que esta. y luego de aquí a aquí pasa lo mismo si cuando yo multiplico con un exponente negativo voy a la izquierda pues cuando divido con un exponente negativo tengo que ir hacia el otro lado hacia la derecha ¿vale? así que mi recomendación es que entiendas claramente esta, que la puedes pensar porque es una multiplicación por mil que es muy sencilla o si en vez de con un 3 prefieres un 2 pues sería una multiplicación por 100 por lo tanto, se ve claro que tiene que ir dos veces a la derecha y a partir de ahí deduces las demás. En el libro también tenéis otra explicación ¿eh? que podéis consultarla por si os gusta más o la entendéis mejor, que sería convirtiendo los, los exponentes negativos en fracciones, ¿vale? O sea, convirtiendo estas potencias en fracciones. ¿eh? Así que si preferís ver ese otro, otro sistema, pues está explicado en el libro también. En las actividades de la página 71 nos eh, piden en la actividad número 13 calcular esta división. Recordad que si hay comas, ¿eh? números decimales, en el divisor no podemos empezar. Así que primero empujamos esta coma una vez para atrás y esta también. ¿eh? Siempre que hagamos una, un cambio en este número tenemos que hacer el mismo cambio en este. Así que lo convertimos en esta división equivalente que la hemos hecho aquí, ¿eh? ya he hecho todos los pasos, os he ido indicando las restas también, hemos necesitado añadir estos dos ceros, las centésimas y las milésimas, y hemos llegado pues aquí hasta la milésima, ¿vale? Y como la división acaba en un cero, es un decimal exacto, y esa sería la, la solución, el cociente de la división. La actividad 14 nos piden hacer multiplicaciones por potencias de 10, eh, si os fijáis, todos son multiplicaciones y todas las potencias son con exponente positivo, ¿vale? Esto sería un 10 a la 1, un 10 a la 2, ¿eh? al cuadrado, un 10 a la 3 o 10 al cubo, ¿vale? Así que como son multiplicaciones y los exponentes son positivos, la coma va a la derecha, ¿vale? Aquí irá una vez a la derecha, dos veces a la derecha, tres veces a la derecha, cuatro y seis, ¿vale? Así que una vez a la derecha, ¿eh? porque hay un cero, la coma se moverá hasta aquí y tendremos un 24,5. Aquí dos veces a la derecha, pues la coma se mueve dos veces hacia la derecha, que será el 34 que ya veíamos, el 1 y el 0 que estaría aquí detrás, con lo cual sería 3.410. Aquí tres veces, veis, un 2-3 a la derecha, así que la coma se mueve una, dos y tres veces, aquí habrá que rellenar con un 0 y veremos 670. El 0 de delante es innecesario, es decir, aquí nosotros teníamos un 0, pero al estar delante no hace falta ponerlo, el de detrás sí. ¿Mm? Aquí cuatro veces a la derecha, lo mismo, ¿eh? la coma irá para allá, necesitaremos rellenar con ceros. Aquí serían 1, 2, 3 y 4, por lo tanto, 73.000. Y aquí será seis veces a la derecha, lo mismo, 1, 2. Así que empezaremos con el 9, ¿no? Los dos ceros de delante es como antes, ¿eh? No hay que colocarlos. S9, que serían 1 y 2, 3, 4, 5 y 6 saltos de la coma, así que serán 90.000. En la actividad número 15 nos piden dividir entre potencias de 10 con exponente positivo, así que en este caso la división nos hace que la coma tenga que ir hacia la izquierda. Aquí irá hacia la izquierda una vez, por lo tanto se colocará ahí detrás del 2, 12,34. Aquí irá hacia la izquierda dos veces, así que se colocará detrás del 4. Aquí irá hacia la izquierda una, dos y tres veces, así que aquí necesitaremos rellenar con ceros, es decir, si tú te vas a imaginar ceros aquí, pues una, dos y tres veces, ahí es donde irá a parar detrás de este cero. Aquí hacia la izquierda cinco veces, lo mismo, ¿eh? te puedes imaginar algunos ceros por aquí, un, dos, tres, cuatro y cinco, irá a parar ahí. ...y aquí irá hacia la izquierda tres veces... ...así que también, si te imaginas algunos ceros... ...uno, dos y tres, ¿no? Así que aquí necesitaríamos imaginarnos un cero más... ...para ver la coma ahí. Y. y esos serían los resultados. Veamos ahora cómo se pasa de un decimal exacto... ...a una fracción, ¿vale? La, los decimales exactos se pueden escribir... ...en forma de fracción, ¿eh? Recordad que las fracciones llevan una raya de fracción un numerador arriba y un denominador abajo es decir, aquí y aquí tiene que haber números naturales o enteros, podría ser negativo y lo único que no puede pasar es que abajo haya un cero ¿eh? no se puede dividir entre cero entonces, ¿cómo escribimos, por ejemplo, este 2,5 en forma de fracción? se trata de encontrar una división ¿eh? recordad que la raya de fracción significa dividir por lo tanto, queremos una división que dé como resultado, como cociente, 2,5. ¿vale? Podríamos ir probando hasta encontrar una, pero podríamos tardar mucho, así que vamos a ver un método para encontrar directamente esa fracción. ¿vale? Una forma de hacerlo sería pensar en cuántas veces se tiene que mover la coma para conseguir que este número sea un número natural, ¿vale? y ese será el que usaremos en el numerador. Si nos fijamos, aquí la coma tendría que moverse una vez hacia la derecha. Eso quiere decir que si yo este número lo multiplico por 10, ¿no? veré que esta coma se mueve a la derecha, pero como lo que no quiero es que cambie, es decir, yo quiero escribir algo que sea igual, solo que he escrito de otra forma. ¿Vale? Lo que haré es multiplicar por 10 y a su vez, divi a su vez dividir entre 10. Es decir, vamos a multiplicar el 2,5 por 10 y a dividirlo por 10. Como la multiplicación y la división son operaciones inversas, si yo primero multiplico por 10 y luego divido entre 10, es como no hacer nada. Por lo tanto, lo puedo hacer y, a, y habré mantenido el número igual que el original. ¿vale? Y eso lo conseguimos pues, multiplicando precisamente por una fracción que sea 10 entre 10. Si os fijáis, 10 entre 10 es 1, es decir, que aquí lo que estamos haciendo es multiplicar por 1. Nosotros sabemos que el 1 es el elemento neutro, de la multiplicación, es decir, que si yo multiplico por 1 me quedo igual, ¿vale? Así que 2,5 por esta fracción es lo mismo que 2,5 por 1 y por lo tanto es exactamente lo mismo que 2,5, no estamos haciendo un cambio aunque lo, lo va a parecer, ¿vale? Pero nos vamos a mantener igual que, que en el número original, vamos a mantener el 2,5. ¿Qué cambia aquí? Pues que si yo hago este trocito por un lado es decir, realmente pienso multiplicar por 10, la coma se mueve, y consigo un 25, pero si esto lo dejo escrito, indicado sin hacerlo realmente, veo un partido por 10. Y esto, precisamente, es una fracción. Por lo tanto, este 2,5 es lo mismo que esta fracción. Y ya he conseguido convertir mi decimal exacto en una fracción. Si os fijáis, básicamente, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho es contar decimales. Es decir, si yo aquí tengo un decimal, la coma me la muevo, o sea, me, me imagino que se mueve una vez, ¿no? Así que esta coma la movemos una vez y conseguimos este 25 y lo escribimos arriba. Y si la coma la hemos movido una vez, abajo lo que haremos será aparecer una potencia de 10 con... Un solo cero, o sea, un 10 a la 1. ¿Vale? Veamos otros ejemplos para que entendáis cómo hacerlo directamente sin tener que pasar por aquí. Vamos a ver estos otros tres ejemplos. Aquí, como tenemos un decimal, ¿no? Pues la coma se moverá una vez y veremos el 127. Para compensar esa multiplicación por 10, lo que haremos será poner un dividido entre 10, ¿eh? que coincide los ceros con los decimales, así que la fracción sería 127 entre 10. Si hacéis esta división, realmente da 12,7, por eso puedo poner el igual. Aquí la coma se movería dos veces, por lo tanto, vería el número 3963, pero para compensar que he multiplicado por 100, pues abajo lo que hago es dividir entre 100, ¿eh? que son estos dos decimales, son estos dos ceros. Lo mismo, si comprobáis esta división, debería dar exactamente ese número. Y en este caso la coma se mueve una, dos y tres veces, aquí tengo el 8456 y para compensar divido entre mil, que son los tres decimales, tres ceros. Y lo mismo, si hacéis esta división debería dar exactamente ese número. Y así de fácil se pasa, o se convierte un decimal exacto en una fracción. Vamos a hablar ahora sobre los decimales y las fracciones a la vez. Los decimales exactos y los decimales periódicos pueden escribirse en forma de fracción. Ya hemos visto en un apartado anterior cómo se convertía un decimal exacto en una fracción. Hay algunos de estos decimales exactos, incluso algunos eh, periódicos, que vienen a ser famosos. Eh, famosos en el sentido de que se utilizan mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, el decimal 0,5 equivale a la fracción 1 medio. ¿Vale? Estas igualdades, sería conveniente saberlas de memoria y no tener que estar pensando eh, cómo convierto el número 0,5 en una fracción. ¿eh? Si usáramos el método que explicamos en el apartado anterior, tendríamos que mover la coma y convertirlo en un 5 partido por 10. Pero 5 partido por 10 usa números, numeradores y denominador, no el numerador y el denominador mayores que el 1 y el 2. Entonces es mejor saberse esta, que es lo que llamaremos una fracción irreducible. Esto se supone que en sexto hablasteis de del tema de fracciones y os tendría que sonar, ¿vale? O sea que la idea sería para estos decimales, llamémosles famosos, que se utilizan mucho, está bien saberlo de memoria, ¿vale? Entonces, 0,5 es un medio y, por ejemplo, en la vida cotidiana podemos pensar en, en, en medio kilo o en medio kilo escrito en forma de fracción, ¿vale? 0,5 kilos es medio kilo, ¿vale? Y si lo convirtiésemos a gramos, medio kilogramo sería serían 500 gramos. ¿Vale? Eso quiere decir que medio kilo equivale a 500 gramos. Por lo tanto, si yo compro dos paquetes ¿eh? dos paquetes de medio kilo, consigo el kilo completo. ¿vale? Si lo vemos aquí en el dibujo, os he representado una unidad del 0 hasta el 1, imaginándome que esto representa algo que es un kilo, ¿eh? un kilogramo. Si lo partimos en cuatro partes iguales, cada una de ellas eh, equivaldría a un decimal. ¿no? Aquí estaría el 0,25, el 0,5, el 0,75, ¿no? 25 centésimas... 50 centésimas, si le ponemos el 0 del final, o 5 décimas, como lo queráis pensar, 75 centésimas, ¿vale? Y si os fijáis, el, el 0,5 está en la mitad y por lo tanto es, ¿no? Si yo eliminase estas líneas de aquí y solo me fijase en esta, vería que hay dos partes iguales y yo he cogido la primera, por lo tanto, uno de 2 ¿vale? En el caso del 0,25 sí que me iría bien ver las cuatro partes... ¿Vale? En el caso del 0,25 yo estaría cogiendo una parte de 4, por lo tanto la fracción es un cuarto, ¿eh? 0,25 equivale a un cuarto. En la vida diaria si pensamos también por ejemplo en kilogramos, pues 0,25 kilogramos es un cuarto de kilo, ¿vale? Esto transformado a gramos serían 250 gramos, ¿eh? es decir, tendríamos que ver aquí el 0 que hay para poderlo convertir en gramos, así que... Si cogemos paquetes de 250 gramos necesitaríamos cuatro paquetes 1 2, 3 y 4 para tener el kilo completo. ¿eh? igual que hemos dicho antes que con dos paquetes de 500 gramos tendrías el kilo completo. Aquí os he vuelto a poner el 0,5 pero añadiendo el 0 innecesario. ¿eh? os lo he tachado así en verde para que se entienda que es innecesario. Pero si tú quieres ir de 25 en 25 ¿eh? de 25 centésimas en 25 centésimas verías estos tres decimales de aquí. Este, si piensas en cuartos, serían dos cuartos, pero es que dos cuartos y un medio es lo mismo. ¿eh? Da lo mismo pensar en dos de cuatro que en uno de dos. ¿vale? Así que son fracciones equivalentes, por lo tanto, el 0,5 se puede pensar de esta manera o mejor de esta otra, ¿eh? que es la de arriba. ¿eh? Por eso os he puesto el asterisco verde para que os deis cuenta de que es lo mismo. Y luego el 0,75 serían tres cuartos. Esto en gramos serían 750 gramos, ¿vale? Y sería esta porción de aquí, si esto fuese el kilo, ¿vale? 750 gramos, que sería, pues, tres paquetitos de 250, tres de estos. Por eso aquí arriba hay un 3, ¿no? Este sería un paquete y este serían tres paquetes de estos. Veamos otros de estos decimales, a eh, los que yo suelo llamar famosos, por lo mismo, ¿eh? Porque también aparecen mucho en la vida cotidiana. Por ejemplo, el 0,2 equivale a la fracción un quinto vale si lo pensamos en este caso por ejemplo como litros 0,2 litros es un quinto de litro transformado a mililitros este este si si le añado dos ceros detrás sería el 200 mililitros vale por ejemplo un brick pequeño de zumo esos que se suelen llevar pues para tomar a media mañana a veces algunos de vosotros los lleváis para el patio vale esos bricks pequeñitos de zumo eh, precisamente tienen una capacidad de 200 mililitros ¿Vale? Por lo tanto, 5 de esos bricks pequeñitos equivaldrían a un litro, así que para tener un litro entero de zumo necesitarías 5 de esos bricks pequeños. vale El 0,4 que es el doble, pues si es el doble es el doble también en fracción, por lo tanto si aquí era 1 pues aquí será 2. El 0,6 sería el triple, vale así que aquí iría el 3 y el 0,8 sería 4 veces el 0,2, por eso aquí va un 4. Y si lo veis en forma gráfica, lo mismo, os he representado del 0 al 1 una unidad, en este caso la unidad representa un litro, eh, y entonces los decimales, como veis, irían de 0,2 en 0,2. Y para pensar en las fracciones, ya veis que salen 5 partes, 1, 2, 3, 4 y 5 partes, por eso el denominador todo el rato es un 5. Si estoy en el 0,2 he cogido una parte, si estoy en el 0,4 es que he cogido 2, etcétera, ¿Vale? Entonces esto sería uno de esos bricks y si pongo cinco seguidos pues tengo el litro completo, ¿eh? esto que os he dicho aquí. Aquí tenemos otro ejemplo, el decimal 0,125, ¿eh? 125 centésimas, equivale a la fracción 1 octavo. ¿eh? Os lo he dibujado aquí también, como si fuese un kilo, desde el 0 hasta el 1 y los decimales irían pues eso, de 125 centésimas en 125 centésimas. Al ser octavos... Si elimino las líneas del medio, es decir, si solo me imagino estas verdes, también puedo pensar en cuartos. ¿eh? Esto es lo que estoy muy indicado aquí en verde. Es decir, si yo duplico esta, hago el doble, voy al 0,250, ¿no? Pero que si le quito este 0 al final es algo que ya hemos visto anteriormente, el 0,25 ¿eh? de antes, que era un cuarto. Es decir, que dos octavos y un cuarto es lo mismo. ¿eh? Es lo que veis aquí. Si lo veis en lila, veis los dos octavos, que serían estos. Y si lo pensáis con las líneas verdes, veis el un cuarto, ¿no? Uno, de 4, ¿vale? Si hiciéramos este por 3, llegaríamos a este decimal que serían los 3 octavos, etcétera, ¿vale? Nos no lo he puesto todos los demás, pero los demás ya se ve, ¿no? Ir sumando 125 centésimas cada vez y así vas consiguiendo todos los octavos y uno sí, uno no, se van convirtiendo en cuartos, ¿eh? O sea, este sería un cuarto, dos cuartos, que sería lo mismo que un medio, es decir, que si encima luego solo piensas en esta línea, pues ves mitad y mitad, ¿vale? Así que tienes eh, octavos, cuartos y medios, todo en un, mismo, en un mismo dibujo, depende de las líneas que te imagines, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si lo pensamos en kilogramos, pues sería eso, 0,125 kilogramos equivale a un octavo de kilo. Es decir, si lo piensas en gramos serían 125 gramos, por lo tanto necesitas 8 paquetes de 125 gramos para conseguir un kilo, ¿Eh? Por ejemplo, si compras un, pa compras un paquete de, de queso loncheado de 125 gramos, necesitas 8 de esos paquetes para tener el, el, el, precio, o sea, el, el peso completo de un kilo. ¿Eh? Este tipo de cosas es importante saberlas, por ejemplo, para comparar precios. Normalmente las etiquetas de los supermercados suelen poner debajo en pequeñito el precio por kilo y cosas así. Si no os habéis dado cuenta nunca, estaría bien que os empezarais a fijar, ¿vale? pero si por lo que sea el supermercado al que tú vas no lo pone, tú sabes que necesitas 8 paquetes de 125 para conocer el precio de un kilo completo y de esa manera puedes decidir si te sale más a cuenta comprar un paquete más grande o paquetes pequeños o ese tipo de, de cálculos. Vamos a ver el caso de un decimal periódico que sería el 0,3 periódico equivale exactamente a la fracción un tercio, es decir, si tú divides 1 entre 3 te sale este decimal periódico. ¿eh? Si queréis comprobarlo y así si practicáis la división, veréis que este 3 se repite y se repite y se repite. Y el doble de este, que sería el 0,6 periódico, que como es el doble, es el doble también en fracción, así que es 2 tercios. ¿vale? Este es, es importante porque, por ejemplo, en la vida diaria las latas de refresco son casi un 0,3 periódico, ¿eh? este es el único caso en el que os voy a hablar de una aproximación. El 0,3 periódico sería 0,3333 hasta el infinito. Bueno, si lo aproximamos por 0,33, vale, es decir, si truncamos aquí o redondeamos, lo mismo da porque da, da lo mismo, ¿vale? Así que si, si partimos por aquí y nos quedamos con el 0,33, ¿vale? pensamos en litros, sería que 0,33 litros es lo mismo que 33 centilitros o es lo mismo que 330 mililitros. Bueno, pues esto, cualquiera de estas tres cosas que son la misma, es lo que contiene una lata de, de refresco, una lata estándar, ¿eh? no de esas alargadas ni exageradas, ni las, las típicas de siempre, las de toda la vida, ¿eh? las normalitas. Así que una lata de refrescos contiene 330 mililitros. Estaría bien que si tenéis alguna por casa o si vais a algún supermercado, os fijéis y veréis que o pone esto o esto, normalmente pone una de estas dos. Eh, cosas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que si nos imaginamos que esto es una lata de refresco de esas estándar, yo necesitaría tres de estas latas para tener aproximadamente eh, cuidado, porque esto es un aproximado, eh, no es un igual aproximadamente un litro ¿Exactamente qué tendría? Tendría 0,99 litros es decir, me faltaría nada, una miseria para tener un litro ¿Vale? Pero está bien saberlo, porque lo mismo que antes si tienes que comparar por ejemplo, que compro? ¿Una botella de 2 litros? O 6 latas, ¿no? que sería prácticamente lo mismo. Puedes comparar el precio de 6 latas con una botella de 2 litros y ver cuál te sale más a cuenta. Y los últimos decimales de los que vamos a hablar son los que ya conocíamos desde el principio del tema, es decir, el 0 0 0,1, 0 0,01, 0,001, que equivalen a estas fracciones que son la décima parte, la centésima parte, la milésima parte de la unidad. ¿Vale? Esto ya lo sabíamos al principio del tema. Y os he puesto aquí en azul, por si queréis relacionarlo, eh, las potencias de exponente negativo. 1 ¿eh? partido por 10 es exactamente lo mismo que 10 a la menos 1, ¿eh? porque si os acordáis dijimos que estos dos eran lo mismo. Esto es lo mismo que 10 a la menos 2 y esto es lo mismo que 10 a la menos 3. Lo digo por si queréis empezar a darle vueltas al significado de los exponentes negativos. Si os fijáis en esto es muy probable que veáis qué es lo que significan. En las actividades de la página 73, en la primera, en la número 16, nos piden convertir estos decimales en fracciones. Recordad que se trataba de contar cifras decimales, empujar la coma y compensarlo dividiendo, pues, entre, en este caso, entre 10, porque una cifra decimal eh, equivale a un cero. ¿vale? Aquí lo mismo, empujamos la coma y dividimos otra vez entre 10 para compensar. Aquí empujamos la coma dos veces, así que necesitamos dos ceros. Aquí empujamos la coma tres veces, así que necesitamos tres ceros, y aquí otra vez tres, tres veces, pues también tres ceros. Y estas serían las fracciones equivalentes a los decimales que nos habían dado. En la actividad número 17 nos piden que convirtamos estos decimales en, en sus fracciones equivalentes, que serían estas, las que ya dijimos en la teoría, y en el 18 nos piden lo mismo, nos dan estos decimales eh, que hemos comentado, que estaría bien saberlos de memoria, eh, la conversión a fracciones, ¿vale? 0,5 es un medio, estos dos de aquí estarían relacionados, son los de los cuartos, se recomienda saberse este, y de aquí puedes sacar este, eh, viendo que es el triple. Este sería el de los octavos, este sería el del decimal periódico que se parece al, a, a la cantidad que contiene una lata y estos serían los de los quintos que lo mismo, se recomienda saberse este y de aquí puedes saber que este es el triple. ¿vale? Este sería el del brick de zumo parecido a una lata de refrescos y estos por ejemplo pues paquetes de comida.